¿Qué estás haciendo? acá jugando con una bolita. ¿Sí? Sí, jugando a tirarla y ver cuando vuelve y esas cosas. Te tengo una apuesta. ¿Cuánto que si la dejo caer desde mi nariz, cuando vuelva no me pega? Dale, dale. ¿Serio? ¿Cuánto, ¿Cuánto tenés? 100 pesos. 200. Bueno, dale, 200. Vas a, a ver, vas a ver. Dale, a vas. ver. Hola amigos estudiantes, ahora vamos a hacer el análisis del problema que vimos recién. Van a descubrir si realmente la bola llega a la nariz a la vuelta. En el caso de hoy analizaremos la energía mecánica que tiene la pelotita. Primero que nada vamos a definir el concepto de sistema. Un sistema es una parte del universo que separamos para analizar. En este caso va a ser el sistema formado por la pelotita colgada de la cuerda, en donde analizaremos solamente el mover la pelotita y su energía mecánica a lo largo del recorrido. Ahora vamos a ver la definición de energía mecánica, la cual se refleja en su ecuación. Esta ecuación expresa la energía interna que tiene un sistema. Ahora vamos a ver cómo se refleja en cada uno de los casos. La energía mecánica está dividida en ciertas formas de energía. Y para este video dejaremos de lado la energía potencial elástica, la cual veremos en otro caso. Primero definiremos la energía potencial gravitatoria, la cual tenemos aquí en la pantalla y que se compone de m como la masa, g como la aceleración gravitatoria y h como la altura desde el piso que usemos de referencia. Ahora definiremos la energía cinética, la otra de las energías que usaremos en este video. Esta se define con la ecuación que ven en pantalla, la cual no voy a explicar en detalle porque se consigue mediante procesos matemáticos que no hablaremos aquí. Pero masa corresponde a la masa del objeto, al igual que la energía potencia gravitatoria, y B corresponde a la velocidad a la que se esté moviendo el objeto. Pero... Ahora plantearé una pregunta. ¿Tienen idea de cuándo va a haber más energía cinética y cuándo más energía potencial gravitatoria durante el movimiento de la pelota? Voy a separar la energía mecánica en energía mecánica inicial y final. Porque, como les voy a explicar ahora, la energía mecánica es conservativa. Por lo tanto, nunca se pierde energía. Mecánica, ningún tipo de energía. En un caso ideal de conservación de energía, Toda la energía se va a conservar en las formas que mostramos en el video hasta ahora. Pero como la realidad no siempre es igual a la teoría, aquí perderemos cierta cantidad de energía al rozar la bolita con el aire y al rozar la cuerda contra la varilla que la sostiene. Esta energía lo que va a suceder es que va a desaparecer del sistema en forma de calor con el rozamiento, en vez de quedarse siendo energía potencial gravitatoria o energía cinética. De todas formas, el caso que analizamos se acerca bastante a la teoría en la cual la conservación de la energía llevaría a que la final menos la inicial de cero, porque ambas son iguales, porque se conserva. Como estuvimos hablando de que la energía mecánica se conserva, yo ahora voy a explicarles cuándo hay energía mecánica, potencial gravitatoria y cuándo hay energía cinética. La energía potencial gravitatoria, como vieron en la ecuación, depende de la altura. Por lo tanto, va a haber mayor energía potencial gravitatoria cuanto más alto esté un objeto. Y la energía cinética depende de la velocidad. Por lo tanto, va a haber mayor energía cinética a mayor velocidad. Ahora voy a hacer una deducción con ustedes, la cual es que cuando el objeto está más alto y yo lo estoy sosteniendo, no se está moviendo, por lo tanto, no hay velocidad. Así que habrá puramente energía potencial gravitatoria. Y, en cambio, mientras el objeto está cayendo, va a ir ganando velocidad y disminuyendo altura. Por lo tanto, va a empezar a tener más energía cinética y menos energía potencial gravitatoria. Cuando llega al momento más bajo de su movimiento, podemos decir que no tiene energía potencial gravitatoria porque tomamos la altura a la que queda directo hacia abajo como el piso. Ahí tiene puramente energía cinética. Ahora, luego de pasar por el momento más bajo, empieza a subir nuevamente y ahí va aumentando su energía potencial gravitatoria y disminuyendo su energía cinética, y así sucesivamente. Por lo tanto, hablando de la pregunta que veíamos al inicio del video, si la energía mecánica se conserva, su energía cinética va a ser la misma cuando empieza a caer que cuando vuelva hasta ese momento. Y su h, su altura, su energía potencial gravitatoria, también. Y así va a terminar llegando exactamente a la misma altura que Desde donde cayó. De esta manera, como la bolita va a subir hasta la misma altura, no va a llegar a tocar mi nariz, por lo tanto, gana la puerta. razón. Ahora me debes 200 pesos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Los invitamos a que nos sigan mediante nuestras redes sociales para poder así enterarse de nuevos videos y de otras novedades de Cine Studios. ¡Chao!